relatan abusos físicos y sexuales en los viajes ilegales. Eh, durante sus aventuras de viajes ilegales al exterior, muchas de, de las víctimas eh, de los traficantes de personas son mujeres. No hay una imagen por ahí para que la acompañen, por favor. Estas, estas sufren de todo tipo de abusos, principalmente cuando se trata de viajes por mar y montes, cuando algunas son obligadas a intercambio de sexo, con guías o organizadores a cambio de condonar sus deudas. sus deudas. Al final, estas mujeres terminan siendo un tipo de esclavas de los traficantes de blancas. JDP, una sigla para proteger su identidad, es una nativa de Villa Vázquez, Montecriste. Ella recuerda la odisea que pasó cuando embarcó hace 22 años a Puerto Rico por la playa Baoba del Piñal en Nagua. La persona que la contactó para el viaje le exigió una suma de dinero que no estaba a su alcance. Él me dijo, ¿Sí? no te preocupes, en el camino los arreglamos, busca 30 mil. En el trayecto tú y yo nos podemos de acuerdo. Y el dinero faltante me lo mandas cuando comience a trabajar en Puerto Rico, agregó. Sí, sí, dijo que algunas mujeres, incluida ella, fueron hospedadas en un hotel de mala muerte en Nagua, donde compartió habitación con otra. Una noche, dijo, el hombre llegó con otro individuo. Las violaron en la misma cama. Explicó que a las 7 de la noche del día siguiente, partieron a un monte de la playa de Baoba, en Piña, del Piñal. Y mientras esperaban la salida de la yola con los viajeros, el hombre volvió a abusarla. Contó además que el viaje salió a medianoche, y esto de verdad es muy fuerte de esta parte, atención aquí. Eh, pero los capitanes y sus ayudantes detectaron que un tiburón merodeaba la embarcación. Las obligaron a quitarse sus prendas íntimas para saber si alguna estaba en periodo, o el periodo, sí, así es que se dice. Y que tras encontrar a una, quisieron lanzarla al mar, lo que fue impedido por los pasajeros de la embarcación ilegal. Esa es la cruda, una de las crudas realidades que Ajá. tienen las, eh, los viajes ilegales y más cuando pues son las mujeres las que deciden emprender esos viajes para otros países de forma ilegal con su único sueño de buscar una, un mejor futuro. Dios. Mío. Claro, no, y eso es así, eso siempre pasa, en ta, tanto en, en tierra <coughs> como en mar, pero suele más en mar, que se aprovechan de las mujeres, porque hay muchas mujeres que no sé cómo que tienen el valor, sinceramente, de coger una yola, y en medio de tantos hombres siempre... <risa> Ay, <risa> y iba a un tiro? ¿Le iba a zafado. Eh, eh. <risa> Ay, <me asusté. risa> Hay mujeres, entre medio de 50 hombres siempre hay 15 mujeres o 10. No sé cómo que tienen ese valor de coger ese mar para ellos solos. ¿eh? Entonces, debe usted tomar conciencia. Claro, claro. ¿Y si... Ta también, pero hay, hay personas que pueden hacer otro tipo de trabajo y no lo hacen porque quieren lo fácil. Se, si el viaje vale 100 mil y tú debes 50 60, no lo puede pagar de ahí, de, de, de, de, de, como tú consigues el viaje. Claro. Y si el viaje no se da, lo perdiste todo. Ven, reclámale a un loco de eso que, que, que se voltee esa yola. Uh -huh. Y usted vaya, no, déme mi cuarto para atrás. Bobo, para que oye. tú veas. Y usted no sabe perder su vida también. No estoy diciendo que no se vayan. Cada quien es dueño de sus actos. Portan cédula. Pero pídanle a Dios siempre que le hablan los caminos. Y no hay mujeres que en este país hay más oportunidades de trabajo para mujeres que para hombres. Claro. Así es. Pero usted no lo va a poner como secretario. Y a Camila la ponen como secretaria. Un ejemplo. Sí. Ahí, ahí él tiene el tiro de banquera, ahí con el moño río, ¿verdad? No, eso ese paso. Ay, ay, ay, ay. ¿Qué tú dices de eso? Si tiene, la, si tiene la quema en el pie, ahí está certificado para banquera, ¿no? No. Pues no. no por el, no el moño, pie, no, el moño tiene. No, pero no falta la quemada del pie. Sí, por sí. el moño ya pasa. Atención <ríe> los banqueros y necesitan una, aquí está la niña. Pues bien, y esos viajes también te tiran para adelante ya cuando, cuando ellos saben qué es lo que es le queda la deriva, ya ellos se entregan porque ellos lo sueltan. Los capitanes se quedan igualitos porque son amados. No, yo le pagué a un haitiano. dice ¿tú me no buscas un haitiano? <risa> ¿Ya? No, fue un haitiano yo le pagué, el que se tiró por allí. ¿Ya? Y no, no te van a matar para que tú lo busques. Entonces, son los mismos. es tan tal que hay llora porque solamente se sabe la que se voltean y la que llegan. Llegan muchas hace un mes y pico llegan de ahí arriba. Decir que en mi casa llegan como tres yolas, pero eso no se sabe. Dos saben sabe lo malo y llegan tres. Ustedes saben que, que los que montan ahí también, yo le doy un consejo, usted vea eso, móntese. Eso no se va a <risa> Olvídese de eso. La verdad, si hay de eso, usted se puede montar, llame a los hijos suyos, mótense todo. que yo te aseguro a ti que eso lo voy a dar más a Dios. Pero no dije que, que, que, que el piloto es un loco viejo y que se va a entregar y que lo bajaron. A... No. Si dijen que hay eso, acuérdese arriba de eso. Yo, yo, yo, yo, y déle para allá que eso muero con en, esto en, aquí. En, en 40 minutos. No, pero realmente me sorprendió lo último, que chequen a ver si las mujeres tienen el periodo, para si no, lanzarle No, porque que eso sí. llama los pejes Porque llama tiburones. El hoy. tiburón, el periodo y el mal humor, entonces te pone incómoda y en los nervios te acelera eso. Y era si mona. Cae una gota de eso ahí. Ay. A mí me dijo un amigo. Dios mío. A mí me dijo un amigo que los tiburones le dan a la yola que tú piensas que es una jipeta que le ha dado. Mm -hmm. Tú, porque están en su hábitat en el agua. Y tú imaginas que tú tengas un periodo ahí. la eh? Claro, porque es un una bomba de tiempo que tiene ahí porque ellos huelen. Eh, sí, sí, sí. La sangre. Claro, yo las mujeres Ay, bien, que vayan, bien. que vayan a coger su yola, que no vayan en tiempo. Hasta de, no, no hay mujeres que hasta se inyectan el, o beben pastillas. El, el periodo, que, porque puede claro, ser complicado. Los puede, te la hacen llegar también. Claro, ¿vale? también. Es, es un problema y eso sí, se, se ha vuelto tendencia de nuevo el, el estar cogiendo yola, porque un tiempo eh, eso eso caducó. O sea, cuando Puerto Rico se vio mala, eh, de, antes del verdad, huracán y eh. ese tipo de cosas, eso caducó, pero de un tiempo para acá... Yo he visto que Está han salido, bien. que han empezado y a salir muchos vuelven para viaje. atrás, los lo, lo capitanes vuelven, ¿cómo tienen ese corazón? <risa> Entonces se tiran. Yo he escuchado mucha historia <risa> de gente que han llegado a, a, allá y, y esa yo, travesía. Yo tengo un amigo que me dice que llegó, él, él vive en Nueva York, porque tuvo la suerte que duró tres meses en Puerto Rico, además, y le consiguieron un pasaporte y él pasó. Porque en Puerto Rico se usa mucho eso. Uh -huh. Y me dice que si él lo deportan Dios lo libre, él le, se lo pueden dar gratis, viaje y, y no va. Y no va. Y no va en Yola, porque pasó mucho trabajo. Y otra cosa que en aquellos tiempos era, era más fácil tú ir a Puerto Rico y pasar de Puerto Rico a Estados mm. Unidos, porque no te hacían muchas preguntas. Tú mm. ibas iba con, con un pasaporte que tú decías que era borico y pasaba. Pero ahora es más incómodo, sí. porque hay ya a, a, a, a través de que... Se sabe que van muchos inmigrantes allá a Puerto Rico. Hay entonces mucha más ya, seguridad. Ajá, ya hay más seguridad, las cosas son más estrictas allá y, y es un problema. No sé cómo que el dominicano, entonces sabiendo eso, se arriesga a seguir yendo allá a Puerto Rico con el sueño americano de cruzar esas aguas, porque las cosas cada día más se ponen complicadas y, y, y sabemos que Puerto Rico las cosas allá tampoco no están tan, tan bien políticamente. ¿eh? Bueno. Entonces es un problema.